coordinador de monitor salud Mauro Zambrano, dijo que en estos momentos encontrar una cama es una odisea. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que demos inicio a nuestras noticias no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir el canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y que también activen la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. De frente y sin tapujos, senadores de Estados Unidos presentaron un proyecto para prohibir que el gobierno haga negocios con personas o compañías vinculadas al gobierno dictatorial de Nicolás. Entre los que participaron, la iniciativa bipartidista que fue presentada por Marco Rubio, Rick Scott, Jakey Rosen y Tom Tillis, se asegurarán de que los dólares de los contribuyentes no proveen pues un salvadillas financieros a una dictadura criminal y asina en nuestra región así lo afirmó y dijo Rubio en la plenaria desde que se encuentra un grupo bipartidario de senadores estadounidenses el cual pues está presentando este lunes un proyecto de la ley para prohibir que agencias del gobierno federal hagan negocios con individuos o entidades vinculadas a la represión venezolana de Nicolás Dicho documento destaca la ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el gobierno dictatorial autoritario y legítimo venezolano, cuyo acrónimo es Bolívar y está llevada por los legisladores Marco Rubio en Florida, Rick Scott en Florida, Jakey Rosen en Nevada y Tom Tillis en Carolina del Norte. El congresista republicano de Florida, Michael Watts, presentó el paralelo del mismo proyecto en la Cámara de Representantes. Afirmó lo siguiente... Debemos asegurarnos de las agencias federales de Estados Unidos. No le otorgaron contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada a la represión de Nicolás. Así lo afirmó en medio de la crisis provocada por el nartador Nicolás y sus secuaces que dijo al respecto Rubio. También lo dijo de manera eufórica. Me enorgullece unirme al senador Scott y a mis colegas para presentar esta legislación bicameral que tiene como propósito garantizar que los dólares de los contribuyentes no le proporcionen un salvavidas financiero a una represión y hacina en nuestra región. Así lo afirmó y el documento resalta tres aspectos principales. Primero, la nueva administración del poder ejecutivo de Joe Biden, como legisladores de ambos partidos en el Congreso que han introducido varias medidas a lo largo de los años para presionar al gobierno dictatorial de Nicolás y lograr una transición democrática en Venezuela. Al igual la nueva administración que ha continuado con la campaña de presión hacia la tiranía calificando a Nicolás como dictador en reiteradas ocasiones y llamando a su salida del poder. Dijo lo siguiente, Tenemos que ser claros y consecuentes. Sabemos que la raíz de gran parte de la miseria y el sufrimiento del pueblo de Venezuela se encuentra un individuo que tiene por nombre Nicolás y que es un represor. Además, sus acciones no han sido en el mejor interés del pueblo de Venezuela. Y esto no solo Estados Unidos es donde ha estado diciendo lo siguiente, ha sido Estados Unidos y muchos de nuestros socios más cercanos, tanto en la región como en otros lugares. Dijo la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Netprismo. Aparte de las sanciones impuestas a las cabecillas del gobierno dictatorial de Nicolás, junto con una cúpula chavista mediocre y las empresas vinculadas, Estados Unidos concedió a principios de marzo el Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos, lo que permitirá residir y trabajar legalmente en el país norteamericano. Esta medida que se aprobó en días pasados alcanza a unos 320 mil nacionales y tendrá una vigencia de 18 meses Aunque podría en este caso prorrogarse Se benefician aquellos venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos el día de su anuncio Pasando a segunda noticia El nuevo jefe de policía de Miami es el cubano americano Art Acevedo Soy un gusano de familia gusana y siempre me opondré al socialismo el nuevo jefe de policía de la ciudad de Miami, su designación, está generando titulares en todo el país. Tras la renuncia del jefe Jorge Colina a fines del año pasado, pasaron varios meses para que la principal ciudad de Florida tuviera un nuevo líder para su departamento. Finalmente llegó a lo esperado el anuncio, sorprendiendo a muchos, con la designación de Art Acevedo al frente del departamento policial. Una de las propuestas está en... En que tenemos que empezar por aceptar que sobre todo Las comunidades de color han sido maltratadas en ocasiones por la policía Así lo afirmó Donde había grandes candidatos a nivel local Que hubiesen sido muy buenos jefes de policía Pero con Art Acevedo podremos llevar a nuestra policía a un siguiente nivel En Houston manejaban un presupuesto para la policía tan grande Como todo el presupuesto de nuestra ciudad Declaraba el administrador de la ciudad de Miami Si bien Miami es un gran desafío algunos se preguntan por qué encarar un departamento de policía decididamente más pequeño que el que manejaba hasta ahora. La respuesta es simple, porque Miami es la ciudad del futuro, es la puerta de entrada desde las Américas y de Europa. Cuando vine a ver lo que pasaba en la ciudad, en sus barrios, desde el downtown hasta la pequeña Habana, entendí que quería ser parte de este movimiento, decía Acevedo. Ahora miremos quién es este señor. Acevedo nació en La Habana, Cuba hace 56 años a los 4 años emigró con su familia a los Estados Unidos huyendo del comunismo y como tantos otros cubanos su primer lugar de llegada fue Miami luego su familia decidió ubicarse en California donde Acevedo estudió y comenzó su carrera como oficial de la ley en la patrulla de caminos de ese estado posteriormente en el 2005 se convirtió en el jefe de departamento para luego mudarse a Texas Primero fue jefe de la policía de Austin y luego se puso al frente de la fuerza en Texas. Es republicano, pero no le da miedo expresar sus diferencias con el partido, al punto de que en la última convención nacional demócrata grabó un video de apoyo a Joe Biden como candidato. Esto le ha valido algunas críticas, que hoy no dudó en responder. En algo sí fue muy claro, si alguien me dice que soy socialista, que se atreva a decírmelo en la cara. Así lo dijo. Yo soy un gusano de familia gusana y siempre me opondré al socialismo. Lo declaró así en su primera rueda de prensa en Miami, como buen cubano americano haciendo uso del término que la represión comunista le da isla y utiliza para referirse a los opositores a la represión. Empecemos por aceptar que sobre todo las comunidades de color han sido maltratadas en ocasiones por la policía, pero esto no es un problema de los policías en general. La inmensa mayoría de los oficiales son grandes policías. Paulatinamente Acevedo presentó su renuncia en Houston, pero le tomará un par de semanas instalarse como complemento en Miami. Hasta entonces, el jefe interino de la policía seguirá al mando del departamento. Pasando a tercera noticia, esto es de preocuparse. Sindicatos alertaron por la saturación de las unidades de cuidados intensivos en hospitales de Caracas por la pandemia. El representante de los trabajadores de los hospitales y clínicas de la capital venezolana y coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano, dijo que en estos momentos encontrar una cama es una odisea. Desafortunadamente, si se quiere tapar la verdad con mentiras piadosas, lo cierto es que en este momento es una odisea conseguir una cama de terapia intensiva porque la mayoría está ocupada. Dijo así Mauro Zambrano. Dicha información fue dada por medios de dos clínicas y un hospital en Caracas que también señalan que en el área de hospitalización hay pocos disponibilidad para pacientes por contagio de pandemia. La triste realidad de lo que está ocurriendo es que la UCI está en máxima capacidad y las camas de emergencia están llena de pacientes entubados y está siendo usada como una UCI también. El panorama es similar en el hospital José María Vargas, ubicado en el centro norte de la capital venezolana. El pasado domingo Nicolás decretó que desde este lunes durante toda la semana Caracas y sus dos estados vecinos, Miranda y La Guaira, estarán bajo cerco sanitario para frenar la expansión de la pandemia. Según Nicolás, por el incremento de casos por la llegada de la variante brasileña de la pandemia, vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el estado Bolívar Sur. Por otra parte, en el área metropolitana de Caracas, una entidad federal propia está dispersa en estados eh, vecinos de Miranda y La Guaira, en la que está ubicado el aeropuerto que sirve a la capital. Según aclaró Nicolás, la decisión de decretar un cerco sanitario implica declararse en una emergencia para abrir nuevas capacidades hospitalarias en Caracas, en Miranda, en La Guaira, en Bolívar. El sureño Estado Bolívar, fronterizo con Brasil, es la cuarta región declarada en cerco sanitario. Ante esta grave situación, Zambrano explicó que se ha producido un incremento muy rápido de pacientes desde que llegaron en los últimos días. También el sindicalista subraya que esto se produce en el sistema de salud de Venezuela, que desde antes de la pandemia ya era muy deficiente en todos los sentidos y tiene un colapso de muchos años. No olvidemos la poca capacidad y el alto número de casos que han sido llegados a los hospitales. Recordemos que los enfermos tienen que estar por lo menos 15 días dentro de la institución, razón por la que con estos nuevos ingresos se van llenando malos centros médicos. La situación es peor que en la primera ola, que alcanzó su pico entre agosto y septiembre del año pasado. Ahora mirando la realidad, en este momento está mucho peor porque en la primera ola de los números se mantenían y ahora están yendo de un solo sopetón pacientes y no sabemos hasta dónde llegue. así lo afirma él. Pero de acuerdo a las cifras del gobierno dictatorial de Nicolás, hasta el domingo se acumulaban 145.953 casos por contagio de pandemia desde su inicio dejando 1.437 muertos. Sorprendente. Así amigos hemos finalizado hoy nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, cualquier comentario y sugerencia siempre los estamos leyendo, es un gusto poder compartir estas noticias con ustedes y espero entonces encontrarnos en una próxima oportunidad, chao chao.